La verdad es que no puede haber mejor noticia que la que hemos recibido hace pocos minutos. El presidente ha cursado ya la, el comunicado de prensa en que anuncia que se promulga la ley del 10%, el retiro del 10%, como se llama esta ley, para que hombres y mujeres de nuestra clase media puedan hacer uso de sus ahorros en esta compleja situación de pandemia. Reciban todos y todas... Mi afectuoso saludo, mi reiteración de compromiso férreo por nuestros hombres y mujeres. Estamos en una situación delicada, pero creo que ante situaciones complejas y excepcionales se requieren medidas excepcionales.